Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, buenas Robert. Tardes. Eh, muy encantada, felices de tenerte acá en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Para nosotros es un honor, además, eh, como director del Centro de Estudios Apocalípticos y Postapocalípticos de la Universidad de Heidelberg, eh, un, un espacio que se ha tornado una referencia ineludible eh, al día de hoy, en muy corto tiempo, en los estudios sobre, diría yo, civilizatorios, ¿no? sobre la cultura, actual eh, y sobre el marco civilizatorio en que hoy día nos movemos. Yo te quería preguntar, Robert, iniciar esta conversación eh, preguntándote, bueno, el, el centro, ¿cierto? El proyecto ¿no? del CAPAS lleva este nombre que es eh, súper impactante, que es del... Eh, que vincula el apocalipsis y el post-apocalipsis. Lo primero que a mí mi pregunta es, la primera es... ¿Es para ti esta, ¿no? la que vivimos hoy día, una época especialmente eh, productiva o compleja en términos de los discursos y el pensamiento, el, los imaginarios apocalípticos? Mm, bueno, primero, gracias por darme esa oportunidad de estar aquí <risa> y hablar sobre nuestro proyecto, que sí, bueno, la respuesta bueno, más obvia es que sí. Por eso existe CAPAS, porque yo creo que lo apocalíptico, la idea del fin del mundo es un, es un tema, bueno, no hay muchos temas universales, pero eso es un tema universal porque no, bueno, nuestra realidad es, bueno, tiene la forma, yo creo, de, de narraciones. ¿no? Nos, nos contamos historias sobre nuestra vida, sobre nuestra vida colectiva, sobre la vida de la humanidad y para una historia siempre necesita un fin. Entonces, si no pensamos en fin, bueno, entonces no podemos pensar de también orientarnos en esta vida. Y lo apocalíptico a lo largo de la historia, y no solamente en el mundo del occidente, bueno, judío, cristiano, uh, siempre ha sido un tema, pero bueno, ¿cómo describirlo? Yo diría que hay momentos de, de, de digamos, de, de concentración, de condensación, entonces cuando no es solamente, bueno, en los márgenes de la, de la sociedad. Bueno, individuos, grupos que, que creen que algo cambia fundamentalmente, sino que, bueno, no se acerca, cuando esto se realmente ya, bueno, es, es parte del, del, del mainstream, ¿no? Que, que parte, bueno, como, como vemos, por ejemplo, en, en, en todas las, bueno, problemas existenciales que enfrentamos ahora, Uh, se discuten, se discuten en términos de apocalipsis, es el fin del mundo, bueno, el, la, bueno, la cuestión ecológica, la guerra, pandemias, etcétera, etcétera, que también se podrían discutir simplemente son, bueno, son catástrofes, son, son riesgos que enfrentamos, pero, bueno, hoy en día bueno es muy muy a menudo bueno en, en el imaginario en las narrativas bueno se habla del fin del mundo de, de bueno de un momento apocalíptico o de una época apocalíptica eso también es otra otro punto que me parece importante porque uh, bueno normalmente la gente piensa en el apocalipsis como algo bueno como una forma de big bang no bueno todo termina con el apocalipsis, pero yo creo que es más bien que hay, no sé, un, un tiempo apocalíptico, porque también el apocalipsis necesita tiempo, ¿no? Y Entonces yo diría que sí, que estamos en una época en que observamos que, que algo todavía no se sabe exactamente qué se termina y bueno, y eso era una de, los, de, los, uh, de las motivaciones realmente, bueno, de, de, de investigar sobre el tema, porque, bueno, no es un tema simplemente académico, sino también, bueno, yo creo que en, en el discurso de, de, de la sociedad, de las sociedades. Uh -huh. En ese sentido, yo siempre me gusta pensar en esta... Um, en esta eh, perspectiva que también planteó en su momento, sobre todo en el momento de la posguerra europea ¿cierto? y mundial, ¿no? eh, Gunther Anders, ¿no? cuando él hablaba de eh, que la bomba atómica, que era su gran preocupación, ¿cierto? La, la, digamos, la posibilidad de una aniquilación nuclear del planeta, que él decía eh, es totalmente nueva, ¿no? Nueva en la historia de la humanidad. Eh, terminar eh, todo, ¿no? Porque se termina el tiempo, se termina, digamos, uno diría como la diósfera y la semiósfera, ¿no? Termina completamente. Instalada esa posibilidad, él dice, estamos hoy día, o decía, ¿no? Eh, Con el fin del mundo siempre aportas Y ese es el desafío epocal que tenemos, comprender... Eh, esa esa esa amenaza no la amenaza total eh, tú crees que nuestra nuestra civilización ha escuchado a Gunther Anders en esa en ese sentido sus sus advertencias bueno yo diría bueno, que bueno escuchado no pero bueno que, que muchos estarían de acuerdo con Anders que habla del, del apocalipsis nudo no El sí, apocalipsis desnudo. sin reino como Exacto. él lo llama porque el apocalipsis no hay bueno no, desde, ya desde sus principios bueno no es el fin de todo no entonces después empieza el reino de Dios entonces bueno eso no es de hecho la, al mismo tiempo la, bueno la, bueno la, la perdición pero también la salvación uh, de la humanidad y yo creo que andas en este sentido es muy muy significativo para, para una modernidad secularizada. Entonces, solamente en un, un mundo secularizado que, que ya no cree, no sé, en una instancia metafísica puede pensar el fin de todo. Eso creo que es un, un, uno de los síntomas que tenemos hoy. Yo diría que es al contrario, que, que, que bueno, si, si, si se habla con la gente, bueno, que no académica común que piensa sobre eso el apocalipsis significa exactamente eso, el fin de todo. y yo creo que es una idea que es muy presente, pero creo que también es importante de pensar bueno, que el, el, que no es necesario que es solamente una, un, digamos una manifestación extrema de esa idea, porque el fin del mundo no es eh, lo mismo para mí y son las premisas de capas, no es el fin de toda la existencia porque eso en sí no, ya no, bueno, no tiene ningún sentido, por, por así decirlo, porque, bueno, si, si desaparecemos todos, bueno, ya, ya, es, ya es la historia, o ya no es una historia, porque, bueno, ya no hay nadie, bueno, que, que tiene la necesidad, bueno, de pensar qué sentido tiene todo eso. Y por eso sí que creo que, bueno, que... Uh, Después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, con, uh, con las amenazas bueno, de una guerra nuclear, pero bueno, lo que ya mencioné, no sé, cambio climático, bueno, pandemias, se discute muy a menudo en esos términos de la extinción de, de la raza humana en su totalidad, que es, bueno, si lo vemos realmente, bueno, desde la perspectiva, bueno, simplemente objetiva, científica, es una posibilidad, bueno, muy, muy, muy, muy poco probable. Mm. Pero nosotros pensamos en estos términos. Sí. Pensamos en esos términos. Yo recuerdo, por ejemplo, una conversación con estudiantes uh -huh. eh, de literatura y conversábamos justamente cómo como ellos, como generación, piensan el fin, ¿no? Eh, si se lo plantean, cómo lo piensan eh, en términos de su cotidianidad. Y fue súper impactante que ellos dijeron que ellos vivían en el fin, o sea que ellos tenían, esto fue hace unos meses, ¿no? la, la, digamos la convicción casi de que se iba a producir un fin, de, digamos de, por la cuestión sobre todo eh, por el ecocidio, digamos por la amenaza del, del ecocidio. Entonces eh, en ese contexto yo les preguntaba, pero entonces ¿cómo se puede vivir en el fin eh, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer de la existencia? Y bueno, para eso ellos también me respondieron, hay muchas ficciones, ¿m? muchas ficciones que justamente, bueno, tenemos una hora ¿cierto? Muy, digamos, con mucho rating, ¿no? donde tenemos un actor chileno, además, muy importante. Eh, y entonces, eh, ¿cómo funcionan las ficciones, te parece a ti, para, digamos, abordar, ¿no? Esta sensación epocal también de que estamos en el fin. Te adelanto que ellos dijeron que ellos como generación, porque alguien dijo, bueno, nuestra generación, dijo profesora, nuestra generación es una generación cínica, dijo, porque nosotros sabemos que se va a producir un fin, es decir, con tintes catastróficos, digamos, ¿no? O de guerra, o muy, digamos, muy violento, ¿no? Eh, que no significaba un, un fin abrupto tampoco, eh, pero dijimos, lo, dijo, lo sabemos, sin embargo, no hacemos nada. Y vivimos con eso. No sé qué, qué piensas tú como la ficción. Bueno, también? a mí no me parece que los jóvenes no hagan nada, ¿no? Bueno, entonces, papás ha cambiado mucho, no sé, sí, el, el, el interés por esas cuestiones ecológicas, por ejemplo, bueno. Eso, y eso que quería decir con, con eso que realmente creo que, bueno, estamos ante un, un cambio fundamental y no, no me parece cínico eso. Entonces, de cínico, bueno es bueno quizás cierto fatalismo pero eso tampoco lo veo sin embargo hay que decirlo bueno esa idea bueno de, de, de ser la última generación bueno no es exactamente bueno, nuevo yo bueno como alemán bueno que, que me acuerdo muy bien de los años 80, bueno la, la posibilidad de una en plena guerra fría la posibilidad de realmente de una guerra nuclear que, que probablemente es la, la cosa bueno que más más, más probable que, que sea un, un, un riesgo de, de extinción de la humanidad. Bueno, otras cosas no tanto. Pero eso eh, estaba muy presente. Y bueno, y la idea de la... Bueno, yo creo que se podría incluso decir, ma, ma, bueno, bueno, ir un paso más allá, porque bueno, de, bueno todos sabemos también, bueno, la imaginación cultural también, uh, bueno, no solamente refleja, sino también constituye cierta realidad. Y bueno, y lo que produce la cultura hoy en día son menos, menos realmente bueno, narraciones, uh, imágenes apocalípticos, sino posapocalípticos ¿no? Entonces quizá es al revés, bueno, ya, ya pasó el apocalipsis y eso es el postapocalipsis en que estamos. Y por eso dije, quizá hay que pensar entonces la idea del, del post-apocalipsis, no solamente en términos cronológicos, bueno, eso pasa después, sino eso quizás es el tiempo que, que el apocalipsis necesita para cumplirse, por así decirlo. Bueno, a propósito de eso, en, creo que lo conversamos alguna vez, ¿no? En América Latina es, es muy pertinente, sobre todo para las, las culturas y los pueblos originarios, los pueblos indígenas, eh, esta noción de post-apocalipsis. Ellos han desarrollado también eh, un pensamiento diverso sobre el fin ¿no? en la actualidad, ¿no? con teorías distintas. ¿Qué te parece a ti que aportan esa, esas otras visiones también eh, que no son occidentales, digamos, o que están en un diálogo con Occidente para pensar más complejamente el fin? Uh -huh bueno claro eso era de hecho una, una, bueno, una de las observaciones bueno, o impresiones iniciales bueno, de, de que bueno para para hacer un proyecto como capas bueno bueno mi, mi, mi trabajo también sobre bueno, américa colonial bueno méxico también pero también aquí en chile bueno que bueno que con muy buena razón se puede hablar bueno que desaparecieron mundos y no al mismo tiempo. Esa es la condición de POS, ¿no? Bueno, no es la extinción total, pero una transformación realmente profunda y, y, y por eso eso también es, es parte de nuestro programa de, de, de, de, de investigación, no simplemente por, porque eso es el acercamiento, bueno, digamos, universalista también, bueno, de, de eurocentrista, bueno, el fin del mundo, bueno, es algo en el futuro, podemos evitarlo, bueno, y al mismo tiempo ver, bueno, ya mundos desaparecidos, ya había apocalipsis y ya es una condición post apocalíptica ¿no? que, que caracteriza bueno, sobre todo las partes del mundo que sufrieron el, el colonialismo. Y eso también es una idea muy importante y también eso se refiere también creo que a bueno, pensar en otra forma de temporalidades, ¿no? Eso es la temporalidad bueno, del occidental, bueno, de, es que es, es cronológico, ¿no? Nos acercamos a un punto de fin, pero la idea que la historia no solamente se desarrolla en bueno, de que de un pasado que no tiene efecto en el presente, sino que el pasado está presente en el no, el pasado está presente en el presente eso es realmente una idea que también bueno que bueno cuando hablamos de esas construcciones de post colonialismo también dice es algo del pasado pero todavía tiene una presencia tiene tiene efectos y tiene un impacto en nuestras realidades. Además porque son, uno podría decir, como diversos, como tú dices, mundos conviviendo, ¿no? Concepciones, sí, claro. cierto apropiaciones del mundo. En ese sentido, la, bueno, tú eres de la literatura y especialista también en literatura colonial eh, latinoamericana y mexicana en particular, ¿cierto? Ese proceso, ¿no? Eh, ¿Te parece a ti que las, las ficciones ¿no? cumplen un rol y, y no sé, eh, eh, hay alguna ficción, algunas ficciones que te parezcan, digamos, especialmente productivas para desarmar esta, estas perspectivas lineales ¿no? y causales? Sí, claro, bueno, eso es una, una de, eso es una de las grandes, bueno, no ventajas, ¿no? pero lo, lo que puede la literatura, pero también otras formas narrativas, porque no solamente la naturaleza es narrativa, bueno, eh, bueno, experimentar y también representar otras formas de temporalidades, no sé, temporales cíclicos, pero no son los únicos, bueno, una, una forma de temporalidad, entonces que, que el presente, bueno, es casi como un, un una, no sé, un, algo con, que se caracteriza por ecos del pasado, bueno, que están y no están al mismo tiempo. Esas son todas cosas que, que bueno, la cultura puede expresar. Pero yo creo que, bueno, lo que me interesa también es no solamente la literatura, la cultura como reflejo de algo que pasa, sino, bueno, sino como, como, como que, que tiene cierta agencia, ¿no? produce algo. Yo creo que no solamente las percepciones que tenemos, que interpretamos, no sé, por, bueno, fenómenos empíricos, bueno, el calentamiento global, bueno, la, bueno de la, de que aparece un virus, que bueno, que bueno. Como, como, hay varias maneras de, de, de, de, de, de interpretarlo o de, de, de, bueno, de, de darle sentido ¿no? y eso por eso creo que esa, esa, esas narraciones esos, esas imágenes apocalípticos uh, bueno, son también bueno, producen algo, bueno, hacen algo con nuestra percepción y nuestra percepción, digo, de todos, también de los que toman las decisiones y también de los científicos, que también es importante, creo. Entonces, no, bueno, esa separación, una idea de la cultura, son simplemente como reflejo o bueno, como un, un espacio de evasión, eso, bueno, eso creo que es, bueno, que en realidad, bueno, es muchísimo más importante ese ambiente. Bueno, algo que conversábamos tenía que ver también con eh, estas... estas hipótesis, tesis que desarrolla este eh, investigador alemán eh, Fabian Scheidler sí. ¿no? que el, el, el, bueno a mí me llamó mucho la atención en su, este texto no su, la mega máquina cierto la idea de una, de una eh, perspectiva también sistémica para eh, conceptualizar la cultura la economía cierto los mundos el mundo occidental fundamentalmente pero también eh, en particular respecto de la cuestión de la, del discurso apocalíptico cuando él eh, aborda el, el, el Apocalipsis de Juan de Patmos, él dice que, que esa narración, esa narrativa, tenía una... o tuvo una fuerza, digamos, eh, material, digamos, tan importante, como tú dices, como de intervención en la sociedad, ¿cierto?, porque logró... Eh, porque era una narrativa que... Eh, él señala, si mal no recuerdo, eh, funcionaba como como un dispositivo de inversión de la experiencia traumática. Es decir, un pueblo, el del, en este caso el, el, el, el pueblo, digamos, eh, sojuzgado por el Imperio Romano ¿no? en un contexto de altísima violencia política desde de, el poder del Estado, ese pueblo sometido a mucha violencia, entonces busca este recurso y construye, en el fondo, si no lo hacía Juan, lo iba a hacer otro, ¿no? construye una posibilidad de eh, resolver el trauma a través de esta narrativa del castigo a, a los malvados, digamos, y eh, también de eh, el momento post como un momento feliz, ¿cierto? Como un reino, ¿cierto? Eh, en ese sentido, eh, ¿Cómo tú, tú, tú lees hoy día las narrativas eh, eh, apocalípticas y post-apocalípticas de nuestra cultura? ¿Qué función tendrían? Bueno, la, la, bueno esos son son dos aspectos bueno eso claro desde el principio bueno no es solamente Scheidler, también lo, lo, lo tiene de otros pero la, la, el, el apocalipticismo sobre sobre todo eh, judío al principio era bueno una expresión bueno de un bueno una, una reacción al imperialismo romano no y era bueno eso no hay que olvidarlo bueno, no es lo mismo como lo cristiano no tiene en este sentido no es metafísico es la idea del, del, del Mesías algo mesiánico que bien que, bueno que hay una persona que cambia la vida en este mundo no terminar el mundo de los romanos pero entonces a ese tiempo mesiánico bueno que realmente un, un, bueno, la, bueno, que es anhelaba no sé un, no, el fin del mundo para tener un mundo mejor ¿no? Y hoy en día creo, bueno, que, bueno, lo que observo, porque, bueno, falta un poco, no sé, ese tipo de fe en una instancia metafísica que predominan, bueno, sobre todo, no, bueno, los, los, los miedos, las preocupaciones, esa idea de, de, de lo que hablamos al, al principio, del fin de todo. Pero yo creo que también, bueno, que, que hay, bueno, que hay también tendencias que, que como hoy en día, uno de los factores, bueno, de, de, de, de esa, digamos, de esa condensación de lo apocalíptico también es que, que bueno, mucha gente y creo que también los jóvenes sienten, bueno, que, que ya no están contentos con el mundo tal como está, ¿no? Entonces, porque eso era, bueno, volviendo a eso, era el impulso, bueno, ori originario de, del apocalipsis no era, bueno, no tanto la destrucción sino bueno la un, un, un, digamos no sé, un impulso utópico, ¿no? sí, para, utópico. Para, para bueno la esperanza de un mundo que sea mejor de lo que tenemos y eso incluso con ah, bueno digamos no está en el centro pero la idea que que también que, bueno, cuando muchos también dijeron, no sé, con, con el COVID, no sé, esos tipos de que también es una oportunidad para realmente cambiar el mundo. Bueno, si realmente pasa, bueno, es otra cosa. Y si el nuevo mundo será mejor que el que tenemos, bueno, pues no, no se sabe. ¿no? Sí. En ese sentido, también, en las, las historias de las que tú hablas, eh, a mí me parece que llama mucho la atención eh, eh, ¿cómo no, en primer lugar, cómo nuestra cultura está, digamos, eh, permeada muy, muy fuertemente por un, un cierto derrotero apocalíptico donde, en el fin, eh, yo me voy a salvar, ¿No? al final del tiempo yo voy a salvar. Entonces... Eh, hay poca, digamos, eh, o, o no, no tanta, o sea, hay una, una perspectiva bastante individual, ¿no? De, y por supuesto que está, en mi opinión, como traspasada por esta ficción también del de juicio final donde se puede separar, donde se produce la justicia, ¿no? Y los que han hecho el mal, entonces, bueno, se condenan y los otros se salvan. Yo les preguntaba a los mismos estudiantes si ellos pensaban de esa manera y me dijeron que sí, porque ellos, no, en, en sus imágenes incluso de un fin cataclísmico, ellos, yo les pregunta, ¿ustedes se salvan o no? Y todos se salvan, <risa> todos se salvaban. ¿Y por qué? Bueno, porque hemos sido buenos, <risa> ¿no? eh, En ese sentido, eh, ¿te parece a ti que las, incluso las distopías actuales tienen alguna función eh, en términos de revelación o, o de, de pensar en términos más colectivos? Estos momentos de ruptura? Sí, <risa> de, sí, sí, ¿sí? sí. Bueno, yo creo que, bueno, que lo, eso es, también es todavía, creo que hay que realmente hay que pensar mucho, también, bueno, analizarlo mucho, la, la, pero es realmente central, es la, la cuestión de la justicia, eh, bueno, y del, bueno, también, bueno, de, de, de, de eso, de, de la separación de los buenos y de los sí. malos. Es, es difícil, pero es una idea implícita, ¿no? Que, que también, si vemos, no sé, esos, esos, esos bueno, bueno ¿Cómo, cómo, ¿Cómo eso se plasma en, en, en novelas y películas? Por, por eso dije al principio, nunca, bueno, nunca mueren, bueno, casi nunca mueren todos, ¿no? Entonces, algunos se salvan y eso también, bueno, si hablamos de las funciones de esas cosas, eso es también, bueno, cierto, claro, permite cierta identificación, yo voy a sobrevivir, y que también, bueno, eso también una, una, uh, es bueno, una, una, una observación, bueno, de por, por qué la gente quiere ver cosas apocalípticas, la misma que para quién quiere ver películas de terror, ¿no? Bueno, con, con toda esa violencia, todo eso, pero eso también eso produce después la satisfacción del sobreviviente, ¿no? Bueno, <ríe> termino todo, pero yo estoy todavía aquí. Bueno, eso suena un poco, bueno, bueno infantil, pero realmente creo que psicológicamente también es una forma realmente de. Bueno, de, de, de, de, de, de no, uh, por un lado, bueno, evoca también bueno, preocupaciones y miedos, pero también es una, una manera realmente de, bueno, de hacer algo, con este, bueno, de vivir uh, con, con, esta, con estas sensaciones y estas emociones. ¿no? Bueno, y para ir terminando, tenía, quería preguntarte yo desde la literatura, ¿no? tú, yo sé que tú también eres conocedor del cine latinoamericano, pero también europeo, etcétera, eh, si hay alguna, un par de, o alguna, digamos, obra que a ti te parezca importante para nuestros auditores, eh, que tú quisieras recomendar para pensar el apocalipsis, pensar el fin también, como en la perspectiva de lo que tú has, eh, has desarrollado, también como revelación, ¿no? Sí, ¿hay alguna que a ti te parezca interesante?, muy bueno, el... hay que decir, bueno, hay realmente cantidades sí. de, de cosas apocalípticas y posapocalípticas y yo no, yo no conozco, bueno, la, la menor parte de todo eso. Realmente porque es una cosa que, bueno, que es, tengo que confesar, al principio del proyecto no tenía ni idea, entonces, bueno, de, de, primero de la importancia, pero también, bueno, en simples términos, bueno, de cantidad lo que hay. Pero como soy un poco, bueno, entiendo, no literatura también, quizá un poco old-fashioned <risa> bueno una pero también era para mí una influencia muy importante, es el reino de este mundo, de Elegio ah. Carpentier, ¿no? Ah. que Porque también, bueno, no sé si lo logra, pero eso es también... Hay alusiones, no sé, al, al, al apocalipsis bíblico, pero también, bueno, entonces que, que trata de incluir otras formas de temporalidades, el mundo afrocubano, no es afrocubano porque está en Haití, sí, sí. bueno, entonces es esa cosa y bueno, claro que hoy desde la perspectiva de... Que, que son 80 años casi después, bueno, tiene sus problemas, pero para, para pensar en esa idea, yo creo que es una muy buena obra. Y obviamente que también, bueno, otro clásico es Cien años de soledad, ¿no? Sí. Bueno, <risa> si eso no es apocalíptico, que es? Claro, el para pensar el tiempo, ¿no? Sí, sí, claro, sí. bueno, lo cíclico, sí. pero también, pero también de la desaparición de, de un mundo que no es necesariamente, bueno, que también una forma de, bueno, de, también la destrucción, que no es solamente destructiva, sino también que produce algo nuevo, ¿no? Que crea, sí. Sí, sí, claro. Perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias, Robert. Muchas bueno, gracias. Súper interesante la conversación. Espero que la sigamos también en el coloquio hoy día sí. y mañana, sí. en sí, estos sí. días. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.